Son 10 años de Bajando al Sur. Fuente de entusiasmo, una fuente de amistad. Un encuentro donde poder debatir también mediante el juego. No solo ha sido una época increíble de mi vida, sino que también nos ha aportado muchísimo. Es una caja de herramientas necesaria para la transformación social. el momento en el que se soñó en un proyecto de arte para la transformación social basado en el teatro de los oprimidos y de las oprimidas. El foro para mí es una técnica que permite tomar la palabra, pasar de ser un mero espectador espectadora a ser una, un espectador y espectador. Nos dio herramientas. Eh, para la lucha antirracista y, y por eso yo creo que Bajando al Sur es una herramienta potentísima de transformación social, de aprendizaje mutuo y de empatía. En los 10 años de vida de Bajando al Sur he participado en, pues en muchas de las iniciativas ¿no? y la verdad que con todas siempre hay algo que te une, pero a mí me gustaría un poco resaltar la que en estos últimos tiempos nos ha llevado a combinar el teatro del oprimido o de las oprimidas con la comunicación social. Eh, fue una idea que surgió a raíz de Tomateatro y que se concretó en varias experiencias en los años 2017-2018. Participé en el proyecto de Bajando al Sur, promoción de los derechos humanos en Paraguay con adolescentes en Asunción y campo Teatro Social para Adolescentes de los colegios de Asunción, Villarrica y Encarnación. Para mí uno de los momentos más especiales de Bajando al Sur fue cuando a la vuelta de, de Paraguay aquí en Madrid con el grupo de, de Qué Color Sos, de, de Sos Racismo, hicimos una performance, una acción de, de calle que se llamaba Diciembre y, y le hicimos en el marco una manifestación por el cierre de los CIE, en concreto el cierre de del CIE de, de Aluche. En Greenpeace hemos colaborado con Bajando al Sur en varias jornadas enfocadas a la construcción de equipos sanos, diversos y colaborativos. Que funcionan con valores como la empatía, el compromiso y el reconocimiento mutuo. Me aportó, tanto a nivel personal como profesional, bueno, muchísimas cosas, ya no solo con la experiencia de, de, del país, sino sobre todo la experiencia del teatro, de cómo ver el teatro, como realmente a nivel práctico es una herramienta muy potente. Me acuerdo un momento mágico en el 15M de ir plaza por plaza eh, denunciando los vuelos de deportación, las redadas racistas y los centros de internamiento de extranjeros. Y lo bonito fue que gracias a la comunicación social alcanzamos una dimensión aún mayor. ¿no? Nos fuimos a la tabacalera y entonces hicimos allí un grupo sobre unas experiencias de teatro del oprimido para tratar temáticas de género. Trabajando con muchísimos chavales, eh, sacando cuáles eran las problemáticas y haciendo que ellos eh, mismos y ellas mismas contaran qué les preocupaba. Y me transformó también el ver cómo transformaban estas herramientas a los y las jóvenes eh, durante todo el proceso. El arte ahora mismo eh, abarca y es transversal a todos los espacios de trabajo, de diálogo, eh, de colaboración. Lo más transformador para mí es, es el encuentro. El encuentro eh, tanto con las personas que facilita, que eh, a veces veníamos de distintos lugares, poderme encontrar con la gente que, que practicáis y que estéis eh, profesionalizado. En Madrid, en Barcelona, en el Norte... Para mí personalmente me ha permitido cuestionarme mis cotidianidades en colectividad. Para mí Bajando al sur es crecimiento. Me ha abierto un nuevo mundo. Han sido muchísimos proyectos los que hicimos. En favor de la defensa de los derechos humanos. Donde las relaciones puedan ser libres. Es arte y transformación social, dicho el ello. alternativa a esa preocupación. Felicidades a Bajando al Sur y seguimos en la lucha.